Entonces, este, ya dando esos saludos y esas felicitaciones, quiero decirle, señores, que he visto una denuncia que ha hecho el doctor Guido Gómez Mazara sobre, y lo había visto en el proceso electoral, que Guido siempre insistía en esa denuncia de algunos enclaves del danilismo y del peledeísmo que estaban ubicados en la Junta Central Electoral. Y ustedes saben que la pasada Junta Central Electoral puso un huevo con las elecciones, elecciones que hubo que suspender por primera vez en la historia de la República Dominicana se suspendían unas elecciones y entonces Guido siempre denunciaba que Mario Núñez el director de elecciones director del departamento de elecciones de la Junta Central Electoral era un cuadro PLDista que estaba ahí para cumplir las directrices del, directrices del PLD y él como director de elecciones debió haber cargado con la responsabilidad de todas esas maniobras y trucos que se hicieron en la Junta Central Electoral que dieron al traste con esas elecciones y que por poco meten este país en una desgracia pues la Junta Actual acaba de ratificar a Mario Núñez como director general de elecciones de la Junta Central Electoral y yo creo que es un grave error y veo que el PRM y otros partidos parece que no han dicho nada, no han reaccionado. El único que he visto que ha reaccionado justamente Guido Gómez Mazara estableciendo el mal mensaje que envía la Junta, ratificando un elemento que ya fracasó organizando unas elecciones, porque en su condición de director de elecciones ese es un departamento sumamente clave. Ese es un departamento sumamente clave, la dirección de elecciones. Entonces este señor, este señor ya dio muestra de que, de que es un peligro. Ojalá, ojalá esa decisión de la actual Junta Central Electoral no conlleve situaciones que después haya que lamentar. Vámonos a la pausa y venimos con más temas. Adelante, señor director. Ah, ¿tenemos algún problemita? Bueno, pues cuando estén resueltos los problemas, eh, me avisan para yo entonces. Acuérdense de Hay verdad. Bueno, ese comentario de la Junta Central Electoral, ese va a ser. Ustedes lo pueden ver por las redes. Y el portal de Telenor.com.de Y por YouTube y Facebook Ustedes pueden ver este comentario que yo acabo de hacer Sobre la, la, la ratificación del señor Mario Núñez Como que es un partidista Porque si, si, si el PRM mandó el mensaje de que quería poner Una junta central electoral independiente de los partidos políticos que fue un clamor de la ciudadanía, María esa ajusta a componer un dirigente político al frente de un departamento tan importante. Según la denuncia que hacía Guido, que yo llegué a ver, ese Mario Núñez respondía directamente a la directrice del señor Robert de la Cruz, que era asistente de Danilo Medina y que era su director de DNI, o sea que es una cuestión peligrosa, Investiguen eso, porque no queremos más trauma en este país. Este país está harto de traumas electorales que son raras las elecciones que se hayan celebrado en este país, que no provoquen un trauma. Y esta sociedad está cansada de trauma. Por tanto, esa Junta Central Electoral nueva debió poner gente, como a ellos lo pusieron, totalmente apartidista, pues ellos debieron poner el conglomerado de funcionarios medios que, que no respondieran a partidos políticos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, mi querido Manu. Bien, un placer. Oiga, le voy a decir algo. Aquí no me matara. No le puedo hacer mucho caso esta carrera Y con respecto a su sal, se sabe que tiene problemas con este muchacho. Yo hablé de eso, hermano, ayer. Yo hablé de eso ayer. Sí. Entonces, estamos claros en eso. Bueno, entonces, eh, eh, este comentario, es el comentario que usted puede ver. Finalmente, la Junta, que esté clara que va a haber una vigilancia, va a haber una vigilancia de sus actuaciones. Este país no puede... Eh, permitir que ese eh, elemento eh, eh, sigan alterando la paz pública y creando incertidumbre y creando situaciones eh, que puedan este eh, crear más incertidumbre de la que hay. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. Franco Iñezes. oh Mi querido Frank, es que tú cambiaste el número, porque yo te veo en otro número ahora. Pero estoy contigo siempre, aquí estoy recostadito mi escuchando en enciclopedia. Eh. Gracias, gracias, Franklin, gracias. No, que no se orienta. Nadie, pero es lo máximo. No, que va, que va, tratando, Franklin, tratando. <ríe> oye, oye escucha, Omar, hace como quince días, yo vi que llevaba un elemento... ...que hizo un robo en un colegio, y él dijo que fue por esto porque era el, el, el yo yo, que se yoqué, que fuma piedra, yo no sé de eso, mujer. Entonces, hay horas? en esta semana, vuelven y lo enseñan en la televisión Es que están los mismos fiscales, están la misma gente, están los mismos puntos de droga... Están los senadores haciendo lo mismo y esto, esto está igual Cuida, cuídate, cuídate mucho. Gracias hermano, gracias No eso que tú dices es una realidad Eso que tú dices es una realidad Bueno, este Ahora que Franklin dice eso No, lo que pasa es que nosotros Tratamos de ser coherentes Como programa Y tenemos luz propia Por ejemplo, miren esto yo dije, y esto va para, ojalá Silvestre esté viendo el programa, Silvestre Abreu, eh, porque yo analizando esta semana el caso de los talibanes y de la forma cruel como tratan las mujeres y la trataron cuando ellos fueron gobierno y, y que había mucha incertidumbre en Afganistán, con la llegada de los talibanes al poder, el amigo Silvete Abreu me llamó y como los talibanes derrotaron a los Estados Unidos, una derrota convincente que yo mismo la pronostiqué con tiempo suficiente acá, pero ojo, yo no puedo caer por el antiimperialismo puro y simple, de que todo el que sea antiimperialista tiene patente de cosas para hacer cosas malas y yo tenga que apoyarlo. Yo ahí no llego. Lo malo, malo está, hágalo un pro yanqui o hágalo un anti yanqui. Entonces, yo le quiero leer porque Chiqui Vicioso es un izquierdista. Es la esposa de Fidelio de Pradez que para la izquierda es un referente. Chiquivicioso fue candidata vicepresidencial de Guillermo Moreno. Digo Chiquivicioso porque ella es antiimperialista también. Pero miren lo que ella escribe. ¿Por qué? ¿Qué? Porque usted sea antiimperialista, eh, lo malo está malo, haga quien lo haga. Yo no puedo justificar y menos una aberración como esa de de que las mujeres no pueden trabajar, de que las mujeres tienen que andar tapadas que nada más se le ve un chin la nariz y los ojos, porque ellos no permiten que la mujer ande de manera normal, que la mujer no puede estudiar, que la mujer para salir a la calle tiene que ser... No, pero eso no, yo no puedo apoyar una cosa así, de que porque ellos sean antiimperialistas, entonces, por suerte, por suerte, la propia chiqui, que nadie puede poner en duda, que es antiimperialista, eh, y entonces miren lo que dice, porque por eso que este programa, porque que yo no puedo, por eso que este programa la gente lo respeta, y hay que ver este programa, porque Chiqui lo está escribiendo hoy, pero yo lo dije desde la otra semana, esa crítica, miren aquí, a Garistán, Miren lo que ella escribe, y es lo que, miren, la hija chiqui, chiqui vicioso y Quedita fue candidata a vicepresidencial con Guillermo Moreno, la esposa de Fidelio Pradez, y una reconocida antiimperialista, nadie puede poner en duda, entonces miren lo que ella dice, escribo esta línea escuchando los gritos en un video de los jóvenes que se aferran a los aviones, caramba, Ahora me fue, <risa> eh, pero yo lo, yo lo consigo porque es, que este es un tema que yo eh, eh, me gusta así con prueba eh, demostrar por qué este programa eh, nosotros tenemos luces propias. Escribo esta línea escuchando los gritos en un video de los jóvenes que se aferran a los aviones que intentan salir del aeropuerto de Kabul aferrado a las alas y a las ruedas de las cuales caerán. Pero como es medio largo, eh, eh, yo ella le hace una crítica a los Estados Unidos por esa guerra, la misma crítica que yo hice de los dineros que gastó Estados Unidos en una guerra que no va a lograr. Ella hace la misma crítica que yo le hacía a Estados Unidos y donde ella misma dice lo mismo que yo dije de que Estados Unidos no pudo derrotar a Vietnam, de que los rusos tampoco pudieron derrotar a Afganistán, de que los franceses tampoco derrotaron a los, a los vietnamitas, y que es un pueblo con una cultura milenaria. Ella dice eso mismo, pero eh, miren lo que ella dice aquí, es que medio millón de muertos no fueron suficientes para mandar a morir otros cientos de miles de Afganistán, y todo para qué, y de nuevo, como en toda la guerra, las víctimas principales son las mujeres, quienes según los talibanes ahora podrán trabajar y estudiar, pero a quienes le acaban de aplicar, oigan esto, 29 prohibiciones más de acuerdo con el Corán, qué inseguridad tan ancestral lleva a estos hombres a gano a forrar a las mujeres con burcas, un vestuario que apenas les permite respirar, prohibirles que salgan a la calle si no es con hombres, a impedir que estudien y puedan trabajar frente a estas bestialidades, oigan lo que, la palabra que ella usa, bestialidades cuya reminiscencia experimentamos las dominicanas con la famosa prohibición de las tres causales, que no es más que la renuencia masculina a renunciar al control del cuerpo femenino, del cual depende su insignificante humanidad, no hay serie turca como resurrección que valga, en su esfuerzo por explicar y promover el islamismo, una pena, porque esa actitud retrógada, oiga lo que ella dice, esa actitud de los talibanes, esa actitud retrógada impide que celebremos el triunfo del pueblo afgano en su feroz lucha por la independencia, es por eso que este programa, y lo digo sin jactancia, porque es lo mismo que yo he establecido. Celebramos la victoria de Aganistán frente a Estados Unidos, pero cuando uno ve estas barbaridades sobre la mujer, no podemos, no podemos tolerar eso. Porque eso es una actitud primitiva del siglo XV o menos del siglo XV. Discriminar una mujer que es un ser humano con las mismas condiciones del hombre a unos niveles jamás visto entonces yo no puedo porque ellos sean de anti yanqui aceptarle eso como bueno y válido porque eso es una retranque y un absurdo lo mismo que ella dice y ellos es una no, no, no puede decir que porque ella escribió eso está renegando entiendo yo bueno entonces este buena tarde Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Oh, gigante, ¿cómo estás, hermano? Oye, esa es, es, es análisis que tú hiciste no tiene desperdicio. Te gustó. Es que te, es, adiós, pero yo te, yo te... Así mismo es. Ah, ¡Eso Así mismo es. A la ¿vale? las mujeres, a la mujeres la mujer les cana. Mujer. Sí, así es verdad. O sea, una un o sea, es, es una absurdo. La, la, la mamá, la mamá, de, la, la mamá de la mitad de la humanidad de, de la y la, la otra mitad, parte la alma, no ¿vale? Así, así es. No. Así es gigante, así es, gracias hermano, gracias Bueno señores, entonces vámonos a la